Bueno, desde mi experiencia como emprendedor en, en muchos aspectos eh, les, les aconsejo a los emprendedores que nunca se rindan, que le den rienda suelta a sus sueños y nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero, pero la recompensa es mucha. Piper Roots at the Mike Original.